Bueno, chicos, pues primero, ya que antes no os he dicho nada, eh, muchas gracias por estar. Gracias eh, a ti. Pues, eh, como bueno, no hemos hablado antes, el otro día estuve en un concierto, nos parece una pasada, eh, aunque creo que va a ser mejor que me lo sabéis un poquito vosotros. Eh, lo primero que se me ocurre eh, es eh, estamos viendo toda la cantidad de problemas que hay ahora mismo en, en el mundo musical. O sea, eh, para todos, pues, eh, como hemos comentado antes, que la gente no cobra, que vas a tocar un sitio que se tienes que pagar. Eh, cuando realmente estás en una situación que ya eh, va siendo reconocido, que realmente la gente ya os empieza a querer escuchar, eh, ¿qué se empieza a sentir? ¿Cómo, cómo veis el, esa situación que de repente ya dices, bueno, ya parece que estoy llegando a donde realmente quiero estar? ¿Eso cómo se, eso cómo se siente? Bueno, pues es maravilloso. Es, es, muy, es muy gratificante, sobre todo porque ha habido mucho trabajo detrás. Claro, si... Um... Si te viene así porque sí, pues no sé. Pero nosotros hemos currado mucho y, uh, y entonces, claro, es como el premio a un, al trabajo, a la perseverancia, a creer en un proyecto, a tener las cosas claras y parece que está dando sus frutos. o sea que, Y es, es una cosa que, que viene de, de paso a paso y naturalmente desde hace mucho tiempo, ¿sabes? No es que de repente llegue así de golpe de. así como venga, tal, ¿no? entonces como que lo vamos viviendo con naturalidad. De repente estos meses han habido así como eh, Muy golpe ¿no? inyecciones de, de cosas de puta madre y eso pues claro es una maravilla. Bien, yo había oído ya con los perros del buggy y yo ya digamos que lo iba escuchando porque realmente ya ya decía, bueno esto, está, esto, esto mola y de repente pues vemos que o es por otro lado eh, y nos quedamos todos un poquito así, ya ha pasado aquí, de repente los perros de Ui pierden eh, dos de sus principales valores, por lo menos para mí. Eh, ¿Por qué este cambio así de repente? Pues porque se cumplen fases y ya está, es que nosotros con ellos hicimos, bueno con ellos juntos hicimos una cosa de puta madre y pero como en todo en la vida llegas a una fase y luego pasas a otra no sé claro en el fondo yo creo que tampoco hay que darle más más más importancia de la que pues es como son diferencias musicales de querer tomar otra dirección de, de querer no sé es como cuando estás falta de feeling ya a lo mejor no sé no sé cómo llamarlo y pero que, que ellos siguen como grupo y nosotros por otro lado y, y está bien ahí y están las bandas ahora claro, sí, está muy bueno bien. Mejor, claro, mejor para todos claro ¿no? claro va claro, claro, sí. música eh, bueno el... A mí otra cosa que me ha llamado mucho la atención es el, el nombre del, uh, de los cigarros, ¿por qué? Se llama con Z. <risa> bueno, lo de la Z mola mucho, ¿no? Sí, sí mola. No, más que pero... con C, ¿no? Bueno, no sé. Eh, es sí. Bueno, ¿no? bueno lo de la Z mola porque lo de los cigarros con C sonaba como muy a cigarro de fumar. Y con, y con Z, no sé, nos sonaba como más... No sé, más... Tiene más power, ¿no? Tiene más power, la Z mola mucho. Y los cigarros, pues es porque... Porque hay unos amigos nuestros que de pequeños nos llamaban los cigarros hoy día a mí. Cuando nos veían nos decían, mira, llegan los cigarros. Porque éramos como altos así, rubios, entonces parecía como que el filtro estuviera arriba y luego, bueno. Y, y, y cuando estuvimos mirando el nombre, estuvimos pensando en nombres así como muy currados, así como digamos, caballos de no sé qué o los vientos. De... Y Raya nos dijo... O sea, elegir un, o sea, este nombre a lo mejor lo vais a tener durante muchísimo tiempo. O sea, que elegir algo con lo que realmente os sintáis. Y entonces sí, Dios nos dijo, oye, ¿no tenéis ningún mote o algo que os llamaran de pequeños o tal? Y, y dijimos, los cigarros, y de repente a todo el mundo le encantó. ¡Hostia, los cigarros! O Además, sea, pega de puta madre. Los dos hermanos, tal. Y que es muy conciso, muy claro y muy... Aparte se parece como los Rodríguez, ¿no? Sí, sí. un Sí, es sencillo. Y, y, se, y sabes que es rock and roll, no puede ser... Yo que sé. Iba a decir indie, pero... Bueno, vamos a pasar un poco de indie, como ya he comentado antes. Eh, antes. Antes hemos hablado un poquito de, de, de esa idea eh, que ahí parece en, en el mundo de la música, que parece que todo el mundo quiere o piensa que el rock and roll se murió. Eh, yo me muevo mucho con gente, gente nueva, gente emergente, y veo muchísimo rock, muchísimo. Eh, ¿De dónde coño sale eso de que se murió el rock and roll? Porque no lo entiendo. ¿Vos lo inglés bueno, Para mí no se ha muerto en absoluto. Eh, sí, que es verdad que. Que a lo mejor. O sea, el, el rock que trabajamos es el rock más clásico, más tipo. Eh, pues, pues, pues los rebeldes, los Rodríguez y todo, tequila, burning, todo. Sí que yo creo que hay una falta, por ejemplo, el rock tipo Rosendo, Borretas, como más callejero y más tal. Yo creo que está, eso estará ahí siempre y hay muy bien de grupos. Y pero el rock así nuestro, el que trabajamos todos, creo que sí que hay una falta de grupos. Creo que todo el mundo se ha como aburrido un poco, o sea, se han vuelto como más suaves, más. No sé, no, yo la verdad es que los, de los grupos emergentes no veo ninguno que me guste, tío. Y me encantaría, no, de verdad, que verdad. No no no hay, yo no sé si tú conoces a, a muchos grupos así. Sí, claro. sí sea, que el rock, eh, yo no. Y nosotros nos movemos todo el rato por... Claro, yo ando buscando o sea, grupos siempre. A ver, digo, hostia, me encantaría que me una escena ahí como emergente. Pero de verdad que no encuentro, tío, y me encantaría. No sé, a lo mejor somos nosotros los que... No, lo que pasa es que yo creo que, lo que, pasa es que la gente al final termina eh, tirando más a lo que cree que puede llevarle a algún lado Y, y porque parece ser que, lo que te digo, que mí, la gente cree que con rock and roll no se puede llegar a ningún lado Y, y, y, lo, y vamos, yo lo veo, digo, si es que luego ves a la, al público, al público le gusta Claro, o sea, claro Al público le, le tira montones ¿Y o sea, El buen rollo que yo viví en vuestro concierto, eso no lo ves normalmente en un concierto así Y menos de gente, entre comillas, poco conocida O sea, cuando tú vas a un concierto del Rolling Stone, evidentemente, pues claro. con los ¿no? Porque tienes que... Parece que tiene que haber buen rollo con narices, ¿no? Sí. Pero cuando vas a, a, a, a, a la gente que es más desconocida o, o, que, o que suena menos, que de repente tú tengas ese buen rollo que hay ahí, sí. Dios, yo lo veo, veo estupendo, vamos. Claro, lo que dices, por ejemplo, sí que es verdad que, claro, eso de sacrificar el sonido tal en, en pos de la comercialidad o lo como lo quieras llamarlo, eh, sí que a lo mejor se estila un poco ahora, no sé, y es, es, es que es fatal, porque en este país se ha hecho rock and roll. Con ruido y con guitarras, es puta madre, y sigue, y sigue sonando las discos móviles, y sigue sonando todo. O sea, que se puede hacer y Pero a la gente le es que gusta. De sacrificar el sonido en pos de la comercialidad, eso no es una ciencia exacta. ¿eh? O sea, no, que no. O sea, si, la, si se supiese hacer, lo haría todo el mundo, y todo el mundo tendría éxito con eso. Pero es que tú, o sea, no puedes decir de repente, vamos a hacer esta canción más comercial y así la vendemos. Es que no funciona. Claro. No, no funciona. Si no, pues... Sería... Bien, nosotros sí que queríamos recuperar con este disco un poco el... el pues eso... el sonido del de, de Callejero, el, pues eso, el sonido de, de, de antes. Es que yo hace mucho tiempo con no hago guitarras. En, en, no sé, por ahí, no sé. Que no sea rock callejero este, pero... Sí, sí, que no sea rock urbano. O sea, claro, rock claro. urbano, porretas y todo eso, ¿no? Que estos siguen haciendo su cosa y lo hacen de puta madre, ¿eh? pero en el rock clásico español, ya no, ayuda. No, oigo, literalmente ahora mismo sonando y poco grupo. De hecho, en la radio, la guitarra eléctrica... El único el que queda así un poquito y se lo oye muy poco jazz, tenés... que es que, perdón, sí. y, ah, ya es Tennessee. Es que, Tennessee, y hacen otro tampoco otro estilo un poco claro. más melódico. Sí, pero sí suena si hace mil años, de los 80 Sigue sonando, ¿eh? Claro, sí, y ya sigue ya. haciendo conciertos o a sea, claro. Sí, pero, otros pero, pero decimos grupos nuevos, completos, que hagan ese tipo de rock clásico. ¿Por qué la tónica? No. Sí, no, no, lo es. El otro día hubo, una, hubo un detalle que me quedé mucho con él eh, cuando estabais tocando, cuando tocaste con Carostaque, eh, Hizo un comentario y dijo: el rock ya no está huérfano. A mí eso me llamó la atención. Digo, bueno, huérfano. Eh, yo lo os veo más, como, más co como, como que hayáis adaptado al rock, os veo más como hijos del rock. Totalmente. Eh, porque no sé, me da la impresión de que es algo que, que, lo, que he vivido con ellos. O sea, por no ser sé esa sensación que me da. O sea, más que hayáis adaptado el rock como una forma de, de interpretar, sino que he vivido con él. Eh, no sé si me equivoco. ¿no? Sí, claro. Sí. No, él se refería. Bueno, fue un comentario cariñoso. Sí. sí. Bueno, claro, no todo. No, pues eso. Él se refiere a eso: que, que el rock tiene. una continuación, ¿no? Sí. Con nosotros. Bueno, claro, pero bueno, tampoco, tampoco podemos eh, sí. cogerlo y hacerlo nuestro, ese comentario. Es un, él nos quiere mucho y tenemos, tenemos, un rollo familiar ya con él incluso. Y le agradecemos mucho, de hecho lo hablábamos y digo, hostia, y si hace 10 años a mí me hubiera dicho que Tarque de nosotros iba a decir eso. No me lo hubiera creído, tío. Pero claro, es un comentario que dice todo no Podemos. No, o sea, es que estar a la altura de ese comentario, oh, joder, es que... Me imagino eh... que es igual que la sensación de decir, de repente, eh, estar tocando con Tarqui en un, un concierto. Totalmente. O sea, es, sí, sí. Sí. Lo ya, que pasa es que hemos ser... tocado mucho ya. Ya, ¿no? No, ya pero Pero aún así sigue siendo flipante, porque claro. él es un crack. Yo eh... he de confesar que soy un gran seguidor de mi clan. Claro, claro o a sea, me, o sea, me gusta nosotros muchísimo. Nosotros también, ¿eh? Y bueno... Muchas de, incluso algunas de sus versiones que ha hecho de, de otros grandes clásicos, me parecen una pasada. Sí, sí, una sí, mejores sí. que las originales. No, pero pues claro. él todo, todo lo que canta lo, o sea, lo, lo, lo, se convierte en oro, puro. Con sí, lo sí, sí. que hizo de, con, con, de la versión de Miguel Ríos, y todo, es que todo es brutal. Y nosotros todavía cuando cantamos con él, sentimos, es eso como hostia el tarque, ¿no? <risa> Aparte, eh, o sea, mola mucho porque con nosotros con él nos sentamos a escuchar eh, discos de ACDC, por ejemplo, o sea, él es un, él es un rockero de cojones, o sea, es y nosotros también, entonces nos encanta escuchar música, nosotros nada más escuchar música y ponemos un disco de ACDC, escucha, cómo mola, y mira solo aquí, y, todo, y se lo sabe todos, y o sea, tiene una cultura y un tal con la que conectamos de puta cosa. Si Cuando tocamos con ACDC con los perros, no sé si lo sabías, no, ¿No? tocamos con ACDC, dos conciertos, y vino a cantar él. Ay, ay, Eres muy fan de ACDC. Bueno, él siempre está ahí con nosotros al lado. Siempre, siempre. Y nosotros con él. Pues eso la verdad es que es una gran ventaja también, tener gente así que realmente sí. te apoya. Y Muy sobre bien. todo cuando hablas, claro, cuando. Que yo te diga, pues son de puta madre, pues a lo mejor puedes decir, bueno, vale. Lo hice y ya está, pero que un tío como Carlos bueno, claro, Tarque claro, claro. te diga que, que valéis, o lo que sea, o como raya, o como sí, sí, cualquiera, cualquiera. Sí, no, para nosotros es, es. Tiene que ser algo gordo, vamos. Sí, eso, es increíble, es increíble. Es increíble sí. eh... Cuando. O sea, tú estás tocando, ya tienes más o menos tu banda, eh, o, o cambio, cambio lo que sea, menester. Y de repente eh, una compañía como universal, dice, venga para acá, ¿cómo se te queda con? Pues no puedes dormir, no puedes eh, <risa> ir al baño, no puedes hacer nada. Claro, pues. No sé, es que ya te digo que en unos meses han pasado unas cosas increíbles, ¿no? Las ficholas tour también, la compañía de management. No sé. Es un poco inexplicable todo. Sí, supongo que será re, eh, una mezcla de, de mucho trabajo y suerte. Bueno, suerte cuenta. Claro, Pero el claro. trabajo es el que manda Hombre. Sí. Mi madre está encantada. Pero para que, que también que, que es como a ver si llega la pasta, ¿no? Porque todavía no ve ya... Claro, ¿estáis seguros que con esto se puede ganar dinero? Pero bueno, es flipante. Es lo que hemos deseado toda la vida, ¿no? Hombre, es que yo a veces en muchas veces lo digo, o sea, cuando realmente tú consigues hacer lo que tú realmente quieres hacer, claro. eh, yo firmo con que me dé para vivir, sí, si yo puedo hacer lo que yo quiero y vivo de ello, pues conmigo, claro, pues, claro. O sea, si encima gano mucha pasta, pues mejor, ¿no? pero, sí. Sí, Aparte, pero eso es just, secundario. Justamente todo esto que está pasando de Universal, de las Tours, es que encima, de Carlos Raya, eh, encima es con un disco que nos encanta, entonces... Eh, no sido, no, lo que hablábamos antes de sacrificar el sonido tal ha sido todo lo contrario ha sido tirarlo todo más más claro nosotros <risa> yo me acuerdo cuando, cuando se lo poníamos a los colegas y tal decía eh, ¿Que universal os ha fichado con esto me da <risa> ¿No? demasiado rock como para no, pero sí. lo que hablábamos antes pero que como que para el rock presente ahí arriba los, lo que hay es lo que queda de los consagrados es como que nos hemos acostumbrado que ya DJs y, y, y, y, y movidas de esas que no, que... Y de repente hicimos eso. Y la piña decía, para fichar con esto, ¿no? Es increíble, ¿no? Claro es. Y nosotros, los primeros, son... tampoco lo entendíamos, ¿no? Y te voy a decir también cuando, que cuando piensas en eso hostia y si nos ficharon la compañía hostia y si nos ficharon las Astur hostia y hacer un disco con Carlos Raya y de repente haces el disco con Carlos Raya te dices sí lo vamos a hacer y de repente cuando tú pensabas que era Buah, bueno vamos de fiesta y lo celebramos es todo lo contrario de repente dices hostia que eso es un poco calor, vaya. hay que hacerlo de puta madre y es presión. Luego, Last Tour, presión. <risa> Universal, presión. O sea, que es como algo que te hace muy feliz, pero a la vez te pone en una situación de decir, hostia, esto hay que hacerlo bien, ¿eh? Pero Cada que... vez más responsabilidad, más claro. trabajo. Sí, pero veo que la presión al final funciona, porque... Sí, sí, sí funciona, funciona. Vamos, porque os, os habéis salido. Además, es, es que es muy llamativo. Te pones a escuchar un disco con entretenimiento y en un principio a lo mejor de pasar un poco ese pero cuando realmente te pones a escuchar, es la gran variedad musical que hay dentro del disco. O sea, porque no es decir, no, es que aquí se han preparado tres o cuatro compases y haga un disco. No, no, es que cada tema no tiene nada que ver con el otro. Sí. Y todo súper currado. O sea, es que no es un... un... Venga, a ver el que sale. No, no, de tu madre. <risa> Hemos estado un año y medio produciéndolo, ¿eh? En casa de Raya. Me refiero que no sale de la nada. Sí. Venga, vamos a hacer un disco. muy no, Raya es que, joder, Raya es muy duro, ¿eh? O sea, claro, es rayante, decía, ¿no? Claro. Él decía, o sea, cada, o sea tú haces, eh, y empiezas una canción, de estrofa, eh, de puente y estribillo, y si haces algo que cambie en la siguiente estrofa, algo, ni intentar sacarlo, claro, eh, eh, eh, como sorprender al oyente está de puta madre. Entonces siempre intentábamos, dentro del que el rock es lo que es, pues hacer pequeñas cosas para que fuera divertida, sorprendente, que no aburriera. Sobre todo queríamos hacer un disco que no fuera aburrido. No, desde luego aburrido no lo es. Eso lo puedo atestiguar. Queríamos eh, eh, hacer un disco de rock and roll clásico que quizás hace mucho tiempo que no se hace. Yo, clásico en el sentido eh, de, una, de una cierta era que, concreta, ¿no? O sea, influenciada por... Por los Stones, por Chuck Berry, por Elvis, por el Blues, por ACDC, por todo eso, que es muy fresco, ¿no? Que no se mete en territorios así como muy pesados, tampoco. Que lo oyes en el coche y dices, guau, qué de puta madre, ¿no? Y que hacía mucho tiempo, que no se hace, joder. Sí, eso lo comenté ya cuando estuve en el concierto, lo comenté precisamente ese es, detalle. Es, es, es un disco que tú lo pones en el coche y te puedes poner a escuchar una vez claro. y otra vez, otra vez, pero no, no aburre, no aburre en absoluto. Y eso es un, hoy en día, tío, no, no se ve tanto, es que... Es un valor, es un plus eso, ¿eh? Claro eh, yo, yo he hecho algunas pruebas con la gente de mi entorno, ¿no? Cuando le escucha, les, les, les, vamos a escuchar el, el disco, hay una cosa que me llama la atención y es que a todo el mundo le gusta, pero cada uno tiene una, una favorita distinta O sea, nadie coincide en cuál es la favorita, ¿no? Es que no dice nadie la misma, o sea, cada uno tiene la suya Sí que puede ser eso, ¿eh? O sea, eso... Eh, ¿Y ¿Qué que te también, han dicho? ¿Qué te han dicho? Pues todo cosas muy buenas o pero hay algunas, a algunos que les gustan unas canciones a otros les gustan, también personalmente desde mi punto de vista, a mí, la canción más me gusta para mí. A mí me encantó. O sea, sí, mí le gusta en esa ¿eh? Pues, o sea, me gustó muchísimo. O sea, tiene un rollazo tremendo. voy a CDC, ¿no? Pero en realidad no por eso. Es, es, es, aunque sea. Eh, tenga ese, ese. ese rollo de ACC, pero es en sí la canción y, y sobre todo cuando la ves en directo, mola más todavía. Sí, así, sí, o sea, sí, sí, sí es una Mola canción. más. Mola mucho más. Sí, sí, sí. Pues fíjate que esa canción justamente estuvo a punto de, de, de desaparecer del álbum, ¿eh? estamos ahí, no tenía letra, el estribillo, y hostia, ¿qué hacemos? ¿Y ¿qué hacemos? Último día ahí... De la, de la, de la, la presión. presión. Eso es muy típico, la que te parece que... que... Ah, esta a lo mejor... bueno, yo qué sé. La ponen la 8, ¿no? La 7 y tal. Y luego es, te sorprende, ¿eh? Sí, eso pasa... A mí me pasa cuando, cuando hago fotos, me pasa que a veces te juro una foto por ahí en el... No, y de repente un día la ve, ¿por qué te dejéis esta foto? Claro, claro. Una, sí, sí. sí, sí, eso pasa, suele pasar. Eh, bueno, pues la verdad es que creo que tenemos más que suficiente con lo que hemos charlado. Y bueno, es todo un placer. Joder, para nosotros muchísimas gracias. Y gracias. nada, bueno. Pues ya...